Hola, bienvenidos al siguiente vídeo de desarrollo de GSAX, esta vez tengo hasta el guión y todo Ha pasado mucho tiempo desde el anterior vídeo, y no he mucho casi nada luego hm, Qué mal, ¿no? Lo primero es que ahora he permitido eh, pantallas con ratio distinto dos tercios, que era el que permitía antes 1500 por 1000 píxeles Sí, esto es un ejemplo un poco extremo, ejemplo extremo lo malo es que ahora, lo que se ve depende de cuántos píxeles hay disponibles eh, No se escala, eh, Es decir, si tienes 100 píxeles... Se verá solo una nave probablemente, y esto, sobrelapándolo todo Si tienes 5000 píxeles podrás ver todo el mapa Y probablemente más de todo el mapa eh, Segundo, ahora la nave puede empezar con una velocidad, voy a volver a empezar Eso voy a explicar Bien, ves, empieza con una velocidad en plaza atrás y tal Y eh, ahora la, el fondo es una imagen estática eh, Con lo que ahora puede ser mucho más grande Lo malo es que tarda bastante más en cargar Porque tiene que hacer varias operaciones Ahí está todo el fondo ja, Bonito eh, Vale Y por último He creado eh, No he medido bien los tiempos Jeje tu, tu, tu, tu. Bueno, está... He creado el agujero negro Que, bueno, el gráfico es un círculo negro Porque mm, mi compañero no ha hecho los gráficos Que vergüenza, ¿no? Y no es un agujero negro de verdad, pero uh, estaréis de acuerdo que es mejor nombre que la cosa negra de densidad considerable. Y, vale, atrae más que los otros núcleos de gravedad, pero tampoco muchísimos órdenes de magnitud más, solo tres o cuatro veces más. Y lo importante es que no puedes ni apagarlo ni encenderlo, así que limita tus movimientos. Por ejemplo, antes era bastante más fácil... Elegir por dónde moverse. Ahora estoy bastante limitado a eh, moverme en diagonal a través del agujero negro. Y no es prácticamente imposible hacer una órbita de escape. De hecho no me sale. <risa> Así que no puedo ir hasta el infinito como antes. Y lo último es que... Eh, De hecho, quizás quizás conseguido hacer una órbita de escape ahora. Vamos a esperar. Merece la pena, merece la pena. Así podéis ver lo fantástico que es el fondo. Aparte de parte de increíblemente repetitivo. Que bueno, era un poco la idea cuando pensé cómo tenía que ser el fondo, así que tampoco es necesariamente malo. Mira, llego al final. Pues bueno, órbita de escape. Bueno, lo último es que probablemente lo hayáis notado porque no creo que estéis cegatos. Es que cuando he pasado por dentro agujero negro eh, Pues se ha visto que era todo rojo Porque hace daño La idea es que en el juego tienes que evitar que te atrape el agujero negro Y por eso cuando entras eh, sufres daño Porque eh, aparta tus motores Hace añicos tus motores y tal Y sí, hace un efecto de rojo Y no pasas a, la, a una pantalla de muerte Porque no he hecho una pantalla de muerte Pero bueno, de hecho tengo el sitio y todo para poner eh, aquí, va, vale, no, llamar al estado de muerte Y bueno, se, con, se cura al salir, no hace, pues, hacerte todo el daño que quieras mientras vuelvas a salir y te tiempo para guardarte Que no es demasiado rato, tarda solamente, eh, un poquito Y otra vez he hecho de escape, pues no es tan difícil, como me pareció antes, eh, pero bueno pues eso, eh, hasta pronto y espero que la siguiente vez sea más pronto, y haya más cosas. Hasta luego.